Señores, estamos aquí para Medios Telenor y el programa Los Osobrosos con una persona que es el de la verdadera data, eh, eh, la verdadera data, directamente desde Argentina, Plusito, Alex Plus, pero te dicen Plusito. Yeah, era... yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Muchísimas gracias por la invitación, un placer enorme estar acá. Disculpen que llegué unos minutitos tarde, pero bueno, noche de trabajo intenso. Alex, eh, muchas personas eh, se familiarizan contigo por la, lo del hip hop tú, eres, tú llevas el hip hop muy muy en, en, en ti, en una cultura muy, muy dentro de ti La verdad es que soy muy fanático de esto y siempre me encantó Me llamó la curiosidad estudiarlo como fenómeno, como movimiento cultural y demás Hace aproximadamente 20 años yo empecé pintando graffiti Ahí fue cuando yo descubrí la cultura del hip hop Yo ya hoy en día tengo 33 años Pero acá hubo algunos grupos de rap de Argentina Que ya en mitad de los 90 sonaban bastante fuerte O sea, con hits que sonaban en la radio en todos lados Entonces era como imposible no haber escuchado Lo que sí, en nuestro país nunca hubo muy fuerte una cultura Como por ejemplo, no sé, cuando fui al Bronx o cuando fui a Los Ángeles Vos notás como que es parte del ADN del país nuestro sí. país siempre vino más del rock y del folclore. Sí, y también por ejemplo, el... Perdón, hmm. Alex, que te interrumpa. Yo entrevisté a Cazú en, en unos premios. Una jefa, una genia. Y Cazú nos dijo eso, o sea, nos dijo que allá en Argentina el público más era más familiarizado con, con el rock, que tanto con, con el Exacto. hip hop o lo urbano. Es un país rockero el nuestro, pero por ejemplo en el 96... Fue un gran boom cuando salió la película Space Jam. Yo tenía 9, 10 años. Y ahí ya oh. inconscientemente escuchabas los primeros raps y ya ibas captando esa parte de la cultura. Del básquet, de las zapatillas, de los homies, por así oh, decirlo. Man. Después fue llamando la atención. Quizás acá llegó antes grupos, no sé, como por ejemplo Molotov de México, que si bien uh -huh. era rockero, siempre tenía dos o tres temas rapeados. Y de a poco fue apareciendo más Cypress Hill, Beastie Boys, Rey es de Machine. 2001 hubo un boom importante, el new metal. Yo, yo entré todo esto más o menos en el 2000 con los discos de Eminem. Justo ayer se cumplieron 20 años de Marshall Madden Eminem fue el primer artista que tuvo te muchacho que te que te enamoró del hip -hop fue Eminem. Y podemos decir que sí, a ver, yo, como te digo, en esa época, a ver, hace 20 años tenía 12, 13 años, yo no sabía mucho inglés ni nada, ni siquiera tenía una computadora, yo iba a un cibercafé, como se llaman acá, un locutorio donde hay computadora, bajaba las canciones en un disquete, intentaba rapear en inglés como podía, así fui aprendiendo un poco de todo. Y gracias a Eminem empecé a escuchar Exhibit, Snoop Dogg, Nate Dogg, Dr. Dre, y en 2002, cuando descubrí que había un evento grande acá en Argentina, Ahí fui al primer evento, y ahí fue cuando empecé a conocer que el graffiti está asociado, que el breakdance está asociado, que los DJs están asociados. ¿Quiénes estaban ahí en ese, en ese primer evento que fuiste? Eh, no, no, no recuerdo, o sea, no era algo muy grande, era algo muy de nicho. Acá el hip hop, a ver, el hip hop pasó raro en Argentina porque empezó como mainstream con artistas como Yastimel, ya habían artistas que, a ver, no existía un mercado de rap, pero ya había gente que tenía un disco o un hit en la radio, de repente desapareció eso, se multiplicó muchísima la gente pero se volvió súper underground en el movimiento. Igual yo siempre consumí mucho rap de afuera, de Estados Unidos. Eh, o sea, siempre me gustó el rap de Estados Unidos, no hay como con qué darle. Escucho algunos artistas latinos, pero sinceramente es como muy poco. Estoy tan metido en estudiar eso, que hay tanto contenido, tanta historia, tantas anécdotas que nada, es como mi mi materia especializada es eso, sobre todo me gusta el rap de Los Ángeles. Pero igual hay... es yo te iba a preguntar eso, si tú te has asociado un poco o te ha gustado, o sea, tú has destacado mucho lo que es el rap eh, de Estados Unidos, pero si has tratado de decir, bueno, me gusta latino, me gusta lo, o los boricuas, o los venezolanos, los cubanos, o, o lo que hace Nash en España, ese estilo de música... Claro, tuve tuve épocas hasta como que me fui especializando. Yo me acuerdo de tener en cassette un, un cassette que estaba escrito con fibrón con un tag que decía Rap Boricua. O sea, en esa época yo ni siquiera sabíamos lo que era el reggaetón. Supongo que obviamente existía, pero ese disco, ese cassette de Rap Boricua era el de Boricua Guerrero. Que casi está todo fusionado con... En esa canción de... sale Daddy Yankee Nas. En una, en una, esa fue una... Como Winchester de Profe. <risa> Se me cayó la cámara. Sí que. Ale. No pasa nada. Bueno, Winchester, bueno, ahí de Profe, si eso es un temazo. Y ahí vos ves. A ver, para mí, obviamente, el número uno indiscutido es Daddy Yankee. No hay con qué darle. Y ya lo escuchás hace tantos años, más de 20 años, rapeando con más. Y que para mí destaca más la parte de Daddy Yankee. Lejos. Es increíble, es increíble. Pero después sí, tuvo una época de España de Natch cuando te estaba con poesía difusa en la brevedad de los días, obviamente por ejemplo de España mis favoritos son KCO y Mucho Muchacho, mucho muchacho nada me encanta, también tiene un flow más relajado, me parece que suena más a, más a Nueva York quizás, su flow y su estilo. Y después, no, por ejemplo, de Puerto Rico, que me encanta, es Arcángel, Arcángel me parece uno de los que más duro le mete Incluso me parece que estuvo con toda esta movida del trap y estos sonidos bastante antes de que explote, sí, fue sí, un como un poco speak. precursor. La primera canción, supuestamente, fue el Pistolón, que fue la de que Alcángel sacó hace mucho tiempo. Bien, sí, después, bueno, hubo épocas que me acuerdo cuando salió el tema de Llegamos a la Disco, vi a todos los artistas en vivo acá. Vi a Lady Yankee, eh, Alex Kisa, vi cuando vino Niengo Flow, eh... Baby Rasty Gringo, bueno, Arcángel ya lo vi como cuatro veces, vi muchos artistas. O sea, a mí por ejemplo, y después, eh, de República Dominicana es eh, Químico y Melimé. Mel. ¡Ay! Químico y Melimé Mel son... A, a Mel Mel de otro son... planeta, es Dicen que se dicen que rapea como hombre, le dicen. No, tiene un flow increíble, hace unos meses descubrí un video que va, es como one take, todo por un callejón de principio a fin. No, impecable. Yo igual creo que los descubrí con un tema que era de no me pisen las Jordans, creo que se okay, llamaba. Y sí, sí, sí. ahí quedé, va, igual siempre lo supe. En República Dominicana, de sí. habla hispana, son los que mejor flow tienen. Ustedes tienen flow al hablar. Nosotros parecemos cuando hablamos más como España, como más duro, más cuadrado. Por eso, a ver, no digo que le falte algo, pero ustedes ya tienen este flow, ese sonido que es ameno al oído. Es, Pasa. es diferente, es no, diferente. A veces es diferente el sonido de nosotros. Claro, sí, sí, ya tiene otra cadencia, para, o sea, es, para mí es como va mucho más con la música, el de España y la Argentina es un poco más duro de entender, o el, no sé, el de Chile quizás también, pero bueno, esos son más o menos los, como decirte, los referentes latinos, después, por ejemplo, no sé, Cypress Hill tiene un disco en español que me vuela el cerebro, me encanta el de grandes éxitos en español, pero siempre fui más por el lado de Eminem, Snoop, sobre todo, todo lo que tuvo que ver con Death Row, Tupac, Doctor Dre, Doc Pound. Ese fue como siempre el estilo que más me gustó de música. ¿Tú, tú escuchas mucho ese estilo de música y la cultura que tienes siempre es con el, el rap y el gangster rap. Y con ese estilo de música siempre de calle y ese estilo de, de los Jordan y todo eso. Hay, pero hay una cultura de hip hop en América que es muy... Eh, es como muy, o sea, es como un poquito más con un, con un pensamiento diferente. Y ellos son como muy, no, no, no, te, no tengo la palabra, pero es como que ellos tienen un estilo muy diferente a ese rap, que es rap de, de calle. Ellos tienen un estilo de calle, por ejemplo, Cáncer Los fanáticos de Cancervero son exigentes, o sea, igual que los fanáticos de, de, de los muchachos estos de Cuba. Tienen, tienen un estilo, una fanaticada que es muy exigente. Odian el reggaetón, odian todo lo que tenga que ver con, con cosas así. ¿Tú qué te opinas de ese movimiento que ha surgido? Es que creo que, a ver, como vos mismo lo decís, y ya hay una palabra clave: si hay odio, ya me parece que vamos mal por algún lado. Yo tengo la cabeza abierta, pero como te digo, yo desde chico y en tantos años, o al menos, no sé, 20 años de estar en esto. Escuché Nach y me gustaba. Escuchaba, no sé, El Payo Malo, Violador del Verso, Totequín, SFDK, Juan Ignaca, los que se te ocurren en España y me gustaba. Escucho eh, Arcángel y me encanta. Es delincuente, es un aterrante, como decimos nosotros, y la rompe. Y yo no tengo, mira, quizás sí me acuerdo cuando podía tener un poco de prejuicio que no entiendo porque es algo como. ¿ves? Es algo porque no lo tenemos en la cultura. Acá la gente no entiende de la industria de cómo funciona la industria, de que esto es un negocio, de todo el movimiento cultural que hay detrás del reggaetón, que no es solo un género musical. Entonces al desconocer o al no conocer sobre tantas cosas, no es que se vuelven exigentes, sino como que su visión es mucho más reducida. Pero yo me acuerdo que tenía cierto prejuicio también, creo que era 2004, 2005, no me acuerdo, cuando salió la película de Daddy Yankee, y lo fui a ver a Daddy Yankee por primera vez al estadio Luna Park. Y la humildad que manejó, y además el control del escenario que manejó, visuales espectaculares para la época, fuegos artificiales. Hizo cortar la música de sacar el celular, el móvil, todos con el móvil moviendo. Improvisó unas rimas, tenía gente bailando breakdance, tenía bailarinas haciendo coreografía, tenía músicos. Entonces, digo, ¿cómo puedo ser yo cerrado de mente con alguien que tiene terrible nivel profesional, que dio todo un show espectacular internacional? El problema era mío entonces, por dejarme influenciar por los demás o justamente por ignorancia, por tener prejuicio con algo que yo no conocía. A partir de ese momento, nada, me cambió la visión. A ver, a mí me gusta Cancerbero, Lo en Vivo, no es una música que yo escuche. Yo lo escucho y digo, uff, es buenísimo, como cuando escucho Little Supa, como cuando escucho acapela y demás. Pero para mí el secreto está como en tener... En entender un poco el, el juego, el game Porque hay gente que escucha esto también Y ni siquiera entiende lo que dicen las letras, las canciones Entonces Exacto. ahí no vamos a hacer nada A mí lo que me pasa es que todo lo que yo escuché de Estados Unidos Yo cuando después escucho algo en español Ya lo escuché antes, de Estados Unidos Es como que para mí, yo ahí siempre lo escucho primero De ahí sale todo De ahí quizás escucho algo similar, vamos a ponerle en latino Después escucho algo ya más similar, como inspirado de lo inspirado ya en España y después escucho algo acá, inspirado de lo inspirado, de lo inspirado, de lo inspirado, entonces digo bueno, voy directo y escucho, no sé, a Nas, como puede ser a Travis Scott, a Big John, Lil Wayne es uno de mis favoritos, Jay Z muchísimos nuevos, Guna, por ejemplo, es un artista que me encanta y es como otro estilo, más Mumble Rap, por así decirlo, pero yo en eso soy como muy abierto a la música. ¿Tú que, tú que tienes más conocimiento de, de ese estilo de rap y hablaste de Nas? Eh, muchos raperos de lo que estamos hablando De lo que aquí le dicen eh, Raperos underground Aquí le dice, le llamamos los raperos underground Que no son comerciales Esos raperos tienen una influencia muy Pegada, creo yo No sé si es de ahí que surge eso A la música que hacía Nas eh, Y ese estilo de música Que era más con ese concepto o sea, Que era todo con concepto Por ejemplo, el concepto de la portada El concepto de esto Entonces ellos, no sé si es de Nas no sé, no sé si tú tienes otro, otra referencia Donde ellos seguían más ese tipo de, de rap Sí, a ver, con Nas me pasa algo Que me parece lejos uno de los mejores de la historia Pero no sé si es underground Porque no es comercial Para Exacto. mí, él no supo elegir sus beats Y nunca pegó muchos hits Porque Nas es un Viendo, un Pero o sea, Nas entiende del juego. En Estados Unidos saben, ellos para comer tienen que pegar hits, tienen que vender discos en la época de Nas. Él no tuvo la suerte de tener tanto éxito como quizás Jay-Z, ¿entendés? Que en las inversiones y demás, en 2003, 2002, te aparece un 50 Cent que de la nada en Nueva York le tira a Nas, le tira a Jay-Z, le tira a Jay-Z, le tira a, a Rule. Y pum, se, o sea, consagra al instante, suena en todos lados, mete 50 sin parar y se convierte en el rey de Nueva York por unos años. Pero al instante, él 50 logró algo muy rápido que nadie logró. A los que les gusta el rap underground y sobre todo en Nueva York, yo les recomiendo que crecí escuchando esto. Arsonist es una banda increíble con un rapero que unique. Arsonist es increíble. Después tienen Nonfiction, Mind eh, Mindtrix, hay un montón de grupos. Pasa que son muchos estilos distintos. Por ejemplo, no sé, de La Bahía. Ayer hablaba con un amigo de San Francisco y le digo, Rapping for Tay". es un rapero que es underground, vamos a decirlo allá, que era amigo de Tupac, tiene temas con Snoopy y demás, pero nunca pegó un hit y no lo conocen. No significa que sean underground. Quizás es que no supieron cómo sobrevivir en no. esta industria. O sea, pero raperos buenos, a ver, no sé, el Aldo de Los Aldeanos, para mí es buenísimo, es increíble como rapea, pero para mí es igual de bueno si es underground, o si pegó canciones, porque que Kendrick Lamar o que Drake sean súper pegados, no les quita mérito de que no sean buenos. O sea, para mí el rap es bueno o malo independientemente de si vende o si no vende. Eso es como mi, mi no, pensamiento. Cuento. Y vi ah, muchos artistas en vivo, y no sé, ve un show de Kanye West, y lo lleva a un nivel que es increíble. Desde la puesta en escena de salir flotando en un container de vidrio, tirar llamaradas de fuego, cómo está todo coordinado, las visuales, o cuando fui a ver, por ejemplo, el Sunday Service. Es un nivel de organización y artística que es un extremo. Después no me importa si vende un millón de discos o si vende 10. El espectáculo que vi, la energía que se sintió ahí, es única y no la sentí en ningún otro lado. Como cuando había a Eminem. Yo no puedo decir nada de Eminem, porque es el artista que más disco vendió y para mí sigue siendo uno de los mejores de la historia o sea, para mí el tema de que venda o que no venda no me cambia mucho y el tema del compromiso social yo lo asumo desde las acciones nosotros acá hacemos muchos eventos de streetball y de básquet el año pasado, el anterior, juntamos 200, 300 kilos de comida y se lo donamos a los chicos, a hogares, a iglesias entonces también hay muchos que dicen no, que el que vende, tienen prejuicios con la gente que le va bien o sea yo si veo a alguien que le va bien, me motivo que me vaya mejor. Nunca me voy a enojar, ni tampoco lo voy a catalogar por eso. Desde mi espacio y mi posición, ¿qué puedo hacer? Organizo un evento gratuito, bueno, ya que es gratis, cada uno que se quiera inscribir a jugar, traigo un alimento. Che, ¿qué juntamos? ¿150, 200, 300 kilos? Bueno, repartámoslo por acá. Eso es lo que me hace sentir bien. Más allá de si alguien vende, si no vende, si es reggaetón, si no es reggaetón. Bueno, el día que yo abrí la cabeza, creo que ahí avancé muchísimo porque eh, cualquiera lo sabe eso, o sea, el, esto es una industria, una industria y todos quieren vender discos, NAS quiere vender discos no es que no vende discos porque no quiere, no, no le termino de encontrar la fórmula Exacto, eh, Alex, yo vi tu programa antes en YouTube o sea, lo veía que tu, ustedes lo tenían, eran, eran tres ahí fue que yo no lo descubrí, Exacto. era DEN o sea, era, entonces, ¿cómo...? O sea, hay veces que existen personas que tienen una buena idea. Entonces, cuando tú ves esa buena idea, tú, tú piensas y dices, ¿cómo no se me ocurrió eso antes? Entonces, ¿cómo es que tú tuviste esa idea tan genial en traer esos datos que a veces uno, en español, uno sabe un poco de inglés, pero no igual? O sea, no, uno no puede descifrar, uno no, tal vez no, sabe, no domina tanto el inglés como, como, como muchas personas. Pero ustedes trajeron esas datas en ese programa cuando comencé a verte y de verdad eso, yo me volví filósofo, comencé a estudiar. O sea, <risa> eh, a Mira, te voy a contar unas primicias al respecto, uh -huh. acá que creo no lo sabe nadie. El programa se existía dos años antes, estaba más enfocado en el freestyle, pero es un programa que es en un multimedio, una radio de acá que tiene muchísima inversión en equipos, espectacular estudio, espectacular operadores, buenos micrófonos, buenas cámaras y demás, es uno de los multimedios digitales más importantes, vamos a decirlo, del país, estuvo dos años fuerte con el freestyle, ellos venían del quinto escalón, una competencia de freestyle de plaza que fue la más grande de habla hispana, posiblemente seguro de la historia. Bueno, después de dos años tuvieron otros proyectos los integrantes del programa y decidieron irse. El único de esos originales que estaba en el programa durante dos temporadas anteriores era Villan. Y Villan dijo, mirá, yo no quiero que el Hip Hop pierda este espacio en un medio importante y quiero seguir con el programa. Entonces voy a armar un equipo nuevo. Y ahí me convocó a mí y a Tata. Y el secreto más que nada es que, o sea, a ver, yo ya los conocía, a Tata y a Villan, pero no éramos amigos íntimos antes. Nos cruzábamos en un evento, un respeto, cada uno tiene su trayectoria muy importante. Y pegamos una química y una buena onda increíble. Entonces por eso también fluye también. Y acá viene un secreto. Varios te voy a contar. Mira, en primicia. Yo en un principio casi digo que no para sumarme al programa. pues yo estaba con muchos proyectos, mucho trabajo. Y justo cuando me llama William yo estaba de viaje. Estaba en Los Ángeles. Y me dice, mira, tengo una semana para decidir. Y después a los tres días yo ya justo me había ido a Las Vegas y me dice... Eh, tengo que cerrar ya, ¿vas a hacerlo o no? Pues yo estaba con tantas cosas y decía Ah, no me quiero sumar más, no tengo tiempo, ya no duermo y dije, bueno, está bien, lo voy a hacer porque esto es algo que me gusta Y cualquier cosa, no sé, cancelo un cliente o algún hustle ahí que me lleve más tiempo Y otra cosa es que yo en un principio fui más convocado para hablar sobre streetwear Sobre zapatillas, que es otra movida que desarrollé bastante acá en Argentina pero bueno, nada, así de camino un día a una reunión dije Big Data, tiene que haber una sección que se llame Big Data, porque el dueño de la radio es muy fanático de todos los temas de tecnología de estudios de Big Data. todo le puse Big Data sin tener la sección y para hacer la introducción yo en mi primer capítulo lo que quería hacer era hablar del Hip Hop, de ks One de África Bambata, de Kung cool Heart, de Grandmaster Flash. Y bueno, ya la gente se, se recontra-enganchó. A ver, esto es algo que yo siempre hablo con mis amigos y los vuelvo locos y saben que soy un nerd del rap. Y digo, che, vean este documental que salió de Snook con No Limit, Master P. Es increíble, es una película underground de no, 20 ya veo, Hay documentales que tú has recomendado que yo creo que ya lo he visto casi más de 50%. Pues, bien, bien. O sea, lo, lo sigo porque... descubriendo, eh, hay infinito. Y, y, y es interesante porque... Lo que hace, lo que le diste valor, yo te lo digo porque estudios eh, historia, en lo que le diste valor fue que la música le diste la historia que corresponde para que la gente entienda un poquito. Tanto así, tanto así antes que tú continúes, que tú mencionabas del primer rap que se pegó, que fue Rap and the Life. me acuerdo como ahora. Y ah. yo, gracias a ese programa, investigué y aquí en República Dominicana se hizo el primer rap en español. Fue en República Dominicana y fue un comediante que hizo una versión en español de Rap delar como, como comedia, se, tú lo puedes buscar, se llama... Mira, ¿Cómo se llama? Freddy Brasgoico. ¿dónde están? ¿Cómo eh, ¿Dónde están? Pues, no que... puede ser Freddy Brasgoico. Rap? Es como él hizo como una sátira, o se puede decir así, de un padre de que, que no deja a su hija ir a la fiesta usando ese estilo de música en ese tiempo, entonces, claro yo, eran uh -huh. previos, ya había humoristas en Estados Unidos y actores, sobre todo humoristas, que hacían un estilo uh -huh. como rapeado, hasta que bueno, ahí fue ya en un estudio de grabación pero hay testimonios previos, entonces, rap ¿qué pasó con el programa entonces? No, el programa, llegaba, o sea, no, no llegamos a acuerdos, de, o sea, entré al programa, hubo química, explotó Arrasó con todas las fronteras, recibimos a muchos artistas internacionales que estaban en Argentina Y todos estaban fascinados, decían o en nuestro país no tenemos algo así, que bien que la pasamos Porque a ver, no sé cómo se nos ve a nosotros detrás de cámara, o sea, frente a la cámara Pero nosotros somos pibes de barrio normal, como uh -huh. cualquiera Más allá de que quizás a mí me guste más a veces estar con las cadenas y todo Pero cualquiera que me uh -huh. conoce, uh -huh. uh -huh. ahí en la plaza, donde están jugando al básquet Haciendo movidas para sacar adelante a los pibes y, y bueno, fue todo bien Y después no terminamos como el acuerdo con la radio De ponernos de acuerdo, vamos a decirlo Porque, a ver, fundamental para mí Y creo que para todo mi equipo Es que con la gente que trabajemos tiene que tener buena onda ser como buena madera, ¿entendés? Estar en una misma sintonía Y cuando no hay buena onda ya en el factor humano ah, Preferimos buscarle otra vuelta Independizarnos un poco más Yo prefiero tener una cámara que se ve un poquito menos pero que el que la esté operando, o la persona que esté a cargo, o el dueño de la cámara, sea una buena persona. Entonces, para mí eso, hoy en día, es importante. Pues yo también, como puedo prender la cámara y hacer un programa, y sé que lo ve la gente. La semana, empecé hace dos, tres semanas. Y ya la semana pasada, en dos días, tuve casi un millón de reproducciones. Entonces, ¿dónde sí. surgió? Dijiste, no. bueno, te, la gente te estaba pidiendo, la gente te llamaba, decía... Piden todo el tiempo. A ver, ya DEM terminó hace como siete meses, justo nos agarró el tema de la pandemia esta. Entonces, y acá en Argentina estamos todos encerrados y demás. Y bueno, nada, son las situaciones que, que tocaron. Y todos me están a celo, a Lo pasa que la verdad lleva muchísimo tiempo. Y no es falta de voluntad, pero a veces nada, tengo que hacer otras cosas, ni bien pasó lo de la pandemia, yo dije, no, me desconecté, no quería estar de las redes sociales, ni nada, y después ya fueron pasando las semanas, ayer lo extendieron por 15 días más, entonces dije, bueno, o está sea, bien, voy a probar y voy a hacer algo, y nada, lo empecé a hacer, yo soy un mañoso, soy inquieto, me gusta hacer, me pongo a filmar, pruebo el sonido, pruebo la luz, me pongo a editar como pueda, con la compu, investigo, busco, y salió y tuvo buena recepción, yo a ver, y creo que es algo que la gente... Quiere, pero también necesita, para que si nosotros queremos crecer, como por ejemplo a nivel musical, Argentina está en un nivel increíble de trap, de exportación, como también hace unos años estaba muy fuerte el tema del freestyle en Argentina. Estamos en un momento, eh, ¿cómo decirlo?, de talento increíble, el mejor de nuestra historia. Entonces lo tendríamos que acompañar con el conocimiento y entender los fundamentos de dónde viene para que así nosotros podamos encontrar también nuestra propia identidad. ¿Cuáles son las cosas que pasaron en nuestro país? Bueno, en nuestro país es constante. Crisis, problemas económicos, corrupción de los gobiernos. Entonces tenemos muchísimo como para entender, resignificarlo y tener una identidad mucho más propia y avanzar todavía con más fuerza. Y siempre rendir homenaje a de dónde viene, quiénes fueron los que pavimentaron el camino. Porque Hip Hop en Argentina es los 80. Gente bailando breakdance, pintando grafitis y rapeando. Qué bueno, a ver... De hecho, cuando empecé yo hace 20 años, no teníamos cámara digital, no teníamos YouTube. De hecho, cuando yo empezaba a hacer freestyle en el 2002, no teníamos freestyle en español para escuchar. Yo escuchaba Supernatural, Shoes, Ideas, Slack, Wake Up Show, freestyle. Y no, no teníamos un freestyler en español para decir, vamos eh, a escuchar, para eh, inspirar. Bueno, en los 90 nosotros escuchábamos mucho, por ejemplo, yo escuchaba mucho a tempo, eh, Lito y Polaco, en eh Baby Rasti Gringo. En ese tiempo uno compraba los cassettes y esa era la música que influenciaba a mucho en ese momento. O sea, a nosotros en esa cultura, eh, que era más reggaetón, playero, pero estaban los muchachos que cantaban hip hop, como Polaco, Tempo. Por eso Tempo eh, ha sido uno de mis favoritos por eso. Y tenía y tiene esos elementos que tú siempre destacas, que es eh, lo que hace Nas, lo que hace Jay-Z en ese momento, en los 90 Claro, exacto. Yo me acuerdo, por ejemplo, acá fue fuerte Vico Sí, por ejemplo, uh. que también lo vi en Bebo. Pasa que, a ver, ustedes, yo creo, al menos viéndolo de afuera, en República Dominicana, tanto como en Puerto Rico, no sé si por proximidad a Estados Unidos uh -huh. o por compartir varios elementos de la cultura, a nosotros estamos como muy lejos, no nos llega todo eso, no nos llegaba en ese momento. Era uno que lo conocía, uno, o sea, no sonaba en la radio, no salía en la televisión. Argentina es un país que está muy encasillado en el rock. En el fútbol, en el soccer, y en los lo cholulos, en la televisión. Ah. Esas son nuestras maldiciones. <risa> Entonces, como que la, la atención, la gente consume mucho eso. Y creo que el hip hop lo que hizo acá fue barrer un poco muchas cosas establecidas y darle una voz muchísimo más eh, audible, escuchable a la juventud. Ahora estamos poniendo nuestras propias reglas. Pero venimos de generaciones que estaban impuestos, otros movimientos, otras cosas, redes sociales? ¿no? lejos del mundo, claro, sí, redes sociales claro. e internet, o sea, yo me acuerdo, la primera vez que grabé un rap fue en un cassette, justo viví como el cambio y a mí siempre me gustó la tecnología, pues yo de chico, la verdad, eh, a ver, Nunca me faltó la comida, yo vengo de una familia muy trabajadora, pero ya no tenía internet, no tenía televisión por cable, no tenía como nada muy conectado, ¿entendés? Mi mamá nos llevaba a la plaza a jugar a la pelota con mi hermanito y listo, nada, de ver televisión y de nada. Mis amigos ya veían Dragon Ball Z y esas cosas y yo estaba jugando a la pelota en la plaza. Pero bueno, con internet llegó como mucha más información rápido. Y eso nos ayudó un poco también a salir, pero reitero, Argentina estamos muy lejos, estamos en la punta ahí del planeta y acá se lo conoce como tercer mundo. Yo entiendo que todos los países tienen sus problemáticas, sus cosas a favor, sus cosas en contra y demás, pero bueno, nuestras situaciones como siempre, desde que yo tengo uso razón, son crisis, crisis, problemas económicos, deudas exteriores, nunca se termina de salir adelante. Para ti, si tú evaluaras las eras Sabe que se comparan mucho las eras, sabe, está la era de Lebron y la de Jordan, la de Kobe, siempre se comparan las eras. Lo digo porque yo soy fanático de la RBA y se comparaba eso mucho las eras. En el hip hop existen eras y hay muchas personas que tienen esta era como, como hablamos al principio. No sé si es porque es muy comercial, pero para ti, ¿cuál es la era que tú dices, bueno, esta fue la era que más. Más me gustó como rapero. Como sí, rapero. Rap... Sí, yo como rapero para mí es fácil porque es la era de Death Row. Es del 91 al 96, 92 al 96. Para mí es como wow. Pero no solo en el rap de Los Ángeles, sino en el rap mundial. Sinceramente igual y volviendo al concepto principal El tema creo que es la apertura de mente Porque si yo pienso en el graffiti La golden era es en los 80 en Nueva York Y eso es a mí lo que me enamoró del hip hop Después, obviamente en los 80 eh, Vamos a decir Randy MC Hizo un cambio gigante Public Enemy contribuyó un montón Hasta que llegó a NWA O por ejemplo antes Ice a T Resignificando la protesta a un punto mucho más violento pero en los 90 para mí The Chronic y Doggy Style son como mis discos, obviamente en el 96 con All Eyes On Me, bueno es increíble también lo de Tupac, después cuando salió el de y de Don, pero esos son los años que para mí son increíbles, yo te diría los 90 porque después lo que continuó en No Limit Records, Snoop Dogg, The Last Meal, No Limit Top Dogg, esos discos, The Game is to be sold, not to be told, esos tres discos también son increíbles. Sinceramente, yo tengo raperos como favoritos de todas las épocas y todas las décadas para mí nos dejaron algo increíble. Pues si bien esa es la mejor, no te puedo negar que la del 2000, con Eminem, con Zen, con The Game, no es increíble. Algo, yo te voy a poner un compromiso. Tú tienes que aceptar este compromiso. Este reto. Tú tienes que decirme, tu top five. Tu top five de todos los tiempos. ¿Tú sabes que ESPN hizo un top 5, un top es, eh, Yo lo tengo clarito. Ten, un top 10 de los jugadores de NBA. Ahora te toca a ti el de la verdadera data darlo el top 5 tuyo de Kiko, completo, ¿sabes? Eso, eso abarca todo. Para ti tu top 5. Tengo five. el top 5 y justificado por qué. A ver, yo para elegir el top 5 no te voy a decir sinceramente no sé. Eh Nas, Biggie, Jay-Z, porque ya para mí estarían como compitiendo, compitiendo en el mismo lugar Yo te voy a elegir un rapero legendario Te voy a elegir uh -huh. uno de Nueva York, uno de la costa oeste, uno del sur Y otro que aporte otra cosa de hip-hop okay. Para, o sea, como te digo, no te voy a decir, no sé eh, El uh -huh. rock, todo y todo Sí, te no puede, puedo dar un orden, pero lo que es como elijo en uh -huh. factores distintos y en zonas distintas porque hay muchos que, no sé, a ver, como te digo, Nas me encanta, pero vamos a arrancar esta por Nueva York. Nas me encanta y me parece uno de los mejores, pero si yo tengo que elegir mi rapero favorito de Nueva York, tengo que ir por Jay-Z, pero sin duda. Y es un rapero que tiene mucho, de, como hablábamos antes, Entonces, también, el número como cinco, que lo prejuzgan. Va, va, vamos, vamos con el número 5, Jay-Z. Jay-Z, seleccionando desde la costa este, no escribe las canciones, bateó todo tipo de récords, eh, en los negocios creo que es el uno, pero mucha gente se deja influenciar por los negocios JC es un buen rapero, Razonable Dad, el primer disco, es increíble, es un clásico El Black Album es increíble, de Blueprint es increíble El último que escuché, ese 444, es muy muy buen disco Por ejemplo el de Magna Carta, Holy Grail, ese me encantó El de American Gangster está buenísimo JC tiene muchísimos discos buenos y es muy bueno rapeando, es muy bueno lo que dice y encima, si no escribe las canciones, como él cuenta en el tema Moment of Clarity, nada, o sea, no hay con qué darle, es un GOAT, es uno de los mejores. Él mismo lo dice en una canción. Si yo no superé a Biggie, soy el que más cerca estoy. <ríe> es engreído, es engreído, pero tiene con qué. Más allá de que los negocios es espectacular, que es un pibe que salió de un barrio muy complicado, los Mercy Projects, es un lugar, yo cuando estuve en Nueva York, y dije, vamos a los Mercy Projects, me dijeron, bueno, vamos, eh, pero vamos con cuidado, hay que ver, porque es, uno, es un lugar de verdad picante. Y estuvimos tirando misiones por todos lados, es más, salió hace poco un video de Drake, ¿Y, que, y está ha sabido, ahí, que está todo el tiempo chequeando. Y Jaycee ha sabido eh, eh, manejarse en el sentido de, no solo de los, los negocios, sino en la, en la comunidad, un tipo que ya no, no es tan accesible, o sea, un tipo que es difícil hasta llegarle. Sí, es difícil llegar. Y él además creo que desarrolló algo motivacional y de conocimiento para la comunidad afroamericana, que es el concepto de Black Excellence. Entonces eso nosotros es algo que tenemos que copiar nosotros para los argentinos, pónganle que ustedes para los dominicanos y así cada uno. O sea, cómo desarrollar y salir adelante. No te tenés que comprar joya, vos tenés que invertir y tener propiedad, propiedad privada para nuestra comunidad. Esa es la evolución. Y es un tipo que él siempre estuvo luchando por lo suyo, porque vos imagínate, ¿cómo te haces para plantarte contra Spotify y contra Apple? Hay que tener huevos, con y él está ahí firme con su negocio. Entonces eso lo avaló mucho, sumado que él cambió las reglas del juego muchas veces. Yo me acuerdo en, con Magna Carta, ese Holy Drive, él ya le, había, él le iba a lanzar el disco, vamos a ponerle que en una semana. Y hoy cerró un deal con Samsung que le vendió un millón de copias a Samsung para sus nuevos celulares ya vengan con el disco cargado. Entonces fue y dijo, mi disco no salió, pero yo ya vendí un millón. Deme la placa. Y tuvieron que cambiar el modo de certificación de los discos porque JC ya había vendido un millón antes de que salga el disco. Entonces, para un pibe de barrio que empieza de cero, esa mentalidad, yo la avalo y le digo, este es un Número 5. Reitero. Número 5. Sí. NAS, NAS es increíble, Biggie es increíble y todo, pero en Nueva York solo tengo que dar a JC. Trascendió los Brooklyn Nets, tu equipo, te compraste parte de la franquicia, cuando lo compró hace un montón de años, yo me acuerdo en YouTube, salió en vivo su concierto multicámara en un momento que no había ni stream en YouTube, siempre estuvo evolucionado y adelantado. adelante Número 4, ah. número 4. Y número 4, eh, vamos a pasar ahí al sur de Estados Unidos, así vamos dando toda la vuelta, del sur hay muchos exponentes, eh, Andre 3K. De Outcast es uno de los más reconocidos es Yo tengo un emocional. especial amor Por el estilo que inventó DJ Screw, por ejemplo Chop and Screw es un estilo musical que me encanta Pero si yo se lo tengo que dar a alguien del sur Se lo doy a Little Wayne Pero sin duda Como en sí, Lil para Wayne. mí Lil Wayne tiene los punchlines Los acotes, los remates Más violentos de la historia Más épicos Y además tiene un, una filosofía de trabajo Que me recuerda mucho a Pac Little Wayne es un animal en las mixtapes. Little Wayne es un animal en los de Carter, que tiene cinco. Tiene los mixtapes de Sorry for the Way, de No Ceiling. Eh, tiene esos con DJ y drama, Dedication. Tiene un. O sea, cantidad de discos. Debe tener como ya a esta altura tres o cuatro discos por año. Es una filosofía de trabajo increíble. En un momento entre 2005, me acuerdo, y 2008, 2009, en el top 10 de temas más pegados él estaba en ocho temas, entonces es un artista que pega también en los rankings, rapea bien underground en los mixtapes, es un pibe que tiene una carrera que a los 14 años ya estaba rapeando con Hot Boys, él le dedicó su vida a hacer música, a sacar canciones y a que sus fans escuchen su música, no hace otra cosa y además dejó un legado increíble porque él sacó a Drake, él sacó a Taiga, él sacó a Nicki Minaj y él influenció todo lo que escuchamos ahora, Mumble Rap y demás, a mí, por ejemplo, no me gustaba Young Tog. Ahora sí, me gusta. Después de que escuché el disco ese Jeffrey, me, me gustó. Pero cuando salió Young Tog, yo me acuerdo era una copia idéntica a Lil Wayne. Lil Wayne influenció a todo lo que suena ahora, a todos los Little, a todos estos. Fue Lil Wayne y no es un pibe que empezó ahí. El, el pibe ya en los 90 estaba rapeando con los Hot Boys era un nenito así todo flaquito y ya salían con dientes de diamante, sí, eran como una yeah. contrarrespuesta a los a los B, a los no a los viste, a los Backstreet Boys pues ellos eran los del no. Gueto, los del hood entonces es alguien que lleva el rap en la sangre tiene muchos documentales muchos videoclips muchas colaboraciones y dejó un legado que controló Young Money la última década fue de Young Money fue de Drake fue de Nicki Minaj fue Lil Wayne, así que es alguien que yo le tengo muchísimo respeto y es, y es otro que hace mucho freestyle y no escribe. Entonces digo, es un animal del rap. No, no hay con qué darle. En el sur eh, se la doy a eh, Lil Wayne. Por, como dice. es bueno ver el, el documental de Hijo que está en Netflix, eh, Evol, eh, Hijo de Evolución. Sí, eh, y, y uno conoce mucho lo que es Lil Wayne es en, en, en el grupo. Y ahí tuvo, conocen un poco más. Yo son uh -huh. cosas que ya vengo hablando y diciendo desde antes. Con Game Hop Evolution a veces me pasa que salen los capítulos uh -huh. y le digo a la gente, mira, ve que yo te decía, ahora que a la tele le vas a creer. Sí, con 50 Cent también decía lo mismo. 50 Cent es increíble antes de eso, su, su mixtape game de 50 Cent. La última temporada fue, fue dedicada a ellos, eh, a 50 Cent y eso. Pero si vos te fijas, yo en Dem, yo ya había hablado, por ejemplo, del Chop and Screw. Sí. Antes, no había contenido en español. Bueno, uno de los chicos de nuestra crew vivió toda su vida en Texas. Y cuando volvió a la Argentina, en 2009, 2011, él nos hizo conocer todo lo que era eh, Purple Drunk, Chop and Screw, Chop o Solo Screw, toda la movida del Sur, Swisha House y demás. Y ahí aprendimos un montón y decíamos, o sea, era música que no llegaba, ni que se conocía, ni nada. Y ahí dijimos, bueno, el Sur tiene muchos estilos, y demás. Pero bueno, Little Wayne para mí es supremo, es buen en sí y un legado impecable. Número 4, pues. Vamos con el número 3. Número 3. Número 3. ¿Sí? Eh, el número 3 se lo voy a dar a Eminem. Vale mencionar que el rapero favorito de Little Wayne es Jay-Z. Bueno, okay. el número 3 se lo voy a dar a Eminem porque Eminem también tiene una trayectoria, a ver, increíble. El pibe ya hacía freestyle en los 90 sacó un disco en el 96 97 seis, noventa ese Infinite que no, no pasó nada. Pero siguió luchando y cambió un poco el concepto. Yo creo que Eminem le acercó el rap a la gente, como dijo, ah, rapea a este blanquito, puede rapear cualquiera. Es algo que no logró Vanilla Ice, es algo que no logró ¿Tú no los Vicky Boys. Pe Alex, perdón que te interrumpa, ¿tú no crees que lo ayudó un poco de estar al lado de Edred? Y sí, obvio. Para mí Doctor Dre es el personaje más trascendental de la historia del hip hop. Para mí es como el más importante que articuló muchas cosas. Pero obvio que te ayuda. Pero no es solo eso, porque The Game estuvo con Dr. Dre. Basta Rhymes en su momento estuvo con Doctor Dre. Doctor Dre antes de ir con Aftermath a fondo y de tenerlo a Eminem y demás, cuando él ni bien se va de Death Row, él prueba yendo a la costa este. Y lo que hace es fichar. O sea, saca el disco de The Firm, que es Nas, AC y Foxy Brown. Y no pasó nada con ese disco. Y tenía buenísimos raperos. Entonces, sí, pero no. Lo que tiene Eminem es único de él. Supieron darle un marketing precioso, luchando contra Britney Spears, contra Ensign y demás. Pero es buen rapero y tiene un estilo de escritura, una estructura de rima que es demencial. Y es muy exitoso vendiendo discos. Sin hacer temas comerciales, puede haber. ver, Stan, que para mí es uno de los mejores storytelling de la historia, es comercial, no sé, es un tema de que un tipo está asesinando a la mujer en el baúl del auto, se cae por un puente, es bastante oscuro como para ser comercial. Y después de las canciones The Way I Am, todos son bastante oscuros. Y esos son los hits, cuando vos escuchás los otros temas del disco, son muchísimo más oscuros. Es casi el horror con ese estilo, nada, más como una película de terror hecha rap. Entonces, a miren, se lo tengo que dar porque además expandió el freestyle. Me acuerdo en el 2002, 2003, cuando fui al cine a ver Eight Might, vos salías del cine y querías rapear, lo, lo acercó, lo veías ahí, posible. Entonces que haya expandido tanto la cultura del hip hop a nivel global, se lo tengo que dar. Y además es una persona que es muy noble con el hip hop y con todo lo que le dio, porque él siempre sale a rapear con remeras de Onyx, de Cadez One, todo el tiempo está rindiendo tributo. Todo el tiempo en sus canciones dice, yo soy el resultado de NWA, de Randy MC, de JC, de Redman, de Nas. Todo el tiempo se le está dando a las leyendas, a la gente que vino la antes. Entonces, creo que es un claro es, es es algo que se necesita en el hip hop vos sos el Eminem es el mejor nadie se puede meter con Eminem nadie bueno, vende mejor claro, el ejemplo más claro es 69, lo bueno, respeta Snoop <risas> claro o sea es por una cuestión yo digo de rangos de trayectoria porque ahí se armó una polémica eh pero Snoop dijo primero Snoop está todo el día usando el, las redes y todo el tiempo tiran acá ya es como un un cachetazo ahí, no es que se metió, se ensañó, quería un problema, unos comentarios, hay veces que hay que saber callarse, igual a ver, yo entiendo lo que hizo 69 es parte de su estrategia de marketing, llamar la atención a cualquier costo y les funciona bien, no le terminó de funcionar del todo porque debutó tercero cuando tendría uh -huh. que haber salido primero, pero bueno, ese es otro tema, tercero se lo doy a Eminem, Eminem. buen Eminem. rapero, hizo mucho por el hip hop, y y así, número 3. Pasaron los años y no cambió su estilo. No buscó hacerse comercial para vender discos ni nada. Ni siquiera tendría la obligación de sacar un disco y lo sigue haciendo y sigue siendo increíble. Porque el último disco, yo soy muy de Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, hasta The Eminem Show llegó mi, mi fanatismo por Eminem. Después ya no, no le di más bola. Eh, Relapse estuvo bueno. También después mucho más no lo escuché. Pero el último disco lo y ya. Este pibe es un animal y está rapeando hace cuánto, el 96 hasta ahora van a ser, no sé, 30 años. Así que nada. ¿eh? Vamos con la, con la lista, con los números privilegi de privilegio. Dos Vamos con el número dos. En el, en el dos, a la costa oeste. Venimos costa este, venimos sur, pasamos ahí medio Midwest y ahora vamos a la costa oeste. Yo en la costa oeste se lo tengo que dar a Snoop Dogg. Que para mí está un poco infravalorado y yo voy a justificar por qué merece ese puesto. Snoop es una leyenda viviente. Primero, él estuvo en momentos históricos, épicos desde hace muchísimos años y sigue siendo referente. O sea, no le puede faltar respeto a Snoop. Snoop es el tío de todos. Es el tío de Nipsey, es el tío de Wiz Khalifa, es, el, es amigo de todos, es un tipo respetable, es nuestro embajador. Porque cuando hay que hacer un tema con el del gangman style, ¿quién lo puede hacer? Y Snoop, porque Snoop que representa bien el hip hop, tiene esa buena onda. Y bueno, no puedes decir Snoop es un vendido porque hace un tema con banda MS. Si Snoop estaba haciendo temas con Tupac, si Snoop inició en el 92, en el 91, en el soundtrack de Dead Cover, en un momento que Los Ángeles estaba prendiendo fuego, Snoop hizo que ser gangsta esté más, mejor visto. Porque en WA a vos te daba miedo, no querías joder ahí. Porque eran peligrosos. Más que lo que pasó con lo de la policía y eso, y ese tema. Por eso, Snoop y Dre lo volvieron más mainstream, más comercial. Y yo, a ver, eso por una cuestión más allá de amor propio que le tengo, de que cuando lo conocí hubo muy buena onda, de que cuando vino a Argentina en 2007 salió con nuestra bandera de Dogs es una influencia grande. Pero más allá de eso, fuera de, vamos a decir, de los sentimientos. sí uno de los puntos más claros es la originalidad, es el flow. Y yo creo que Snoop Dogg tiene la voz más reconocible y original y única de todos los MCs. Vos lo escuchaste a Snoop y es Snoop como sea. Sí. Tiene un flow increíble, único. propio, no sé, único. Tiene una carrera, trabajó con Death Row, trabajó con No Limit, trabajó con Farrell Williams. Tiene discos con Stone Throw, que es un sello mucho más underground. Hace funk, hace lo que se te ocurra y lo hace bien, para mí es nuestro embajador, estuvo en momentos épicos, tiene clásicos, mega clásicos, porque a ver, si bien The Chronic es de Doctor Dre, es la presentación de Snoop, y Snoop está en casi todas las canciones, Snoop tiene muchos clásicos que trascienden, a ver, Steel Dre, ya en el 99 del disco 2001, es uno de los sí. más clásicos eh, de la es icónico cuando a veces hacen, cuando tú haces de que algo que es increíble o tú haces algo más malo, te ponen esa canción eh, en, en ese no episodio en ese y todo eso Snoop es, o sea, y Snoop trabajó con todos tiene temas con Gutan, con Redman, con Metoman con Jay Z con Nas, con el que se te ocurra Snoop es un godfather es un padrino, pero volviendo a los skills de un MC, no hay nadie que tenga una voz más particular, no hay nadie que tenga un flow más original, y no hay nadie que haya hecho cosas tan épicas él está en los temas más históricos desde Eminem para G Sang hasta Gin and Shoes", hasta The Next Episode Steel Dre tiene hasta el Beach Please con Exhibit el Beach Please 2 que está con Eminem yo se lo tengo que dar a Snoop porque creo que hizo muchísimo por la costa oeste y apadrinó y siempre empujó con buena onda cuando salió The Game, cuando salió Nipsey Hassel, cuando salió Kendrick Lamar, entonces Snoop es como el tío mayor, esa persona de sabiduría ¿Eh? grande él no es... que vivió. Él eh, no es de la persona de, de la vieja escuela que te cierra. Es una persona que apoya todo lo que llega nuevo. Está, la verdad, es buena vibra y además es una persona que sigue haciendo cosas. Porque este año va. El año pasado hizo una liga de fútbol americano más allá de lo que hizo por los chicos. Hizo otra de videojuegos de esports donde era vos podías fumar weed tranquilamente y ahí sacar una nueva regla en los esports que querían hacer antidoping por algo que es Snoop rompiendo la regla del juego, sacó un libro de cocina, es ya o sea, trascendió y la última con la que se la voy a dar a Snoop, Snoop le tienen que agradecer a todos los raperos porque él inventó el marketing de la persona, Snoop te vendió cerveza, ropa para perro, película, auto, galletita, golosina, Snoop fue el que marketineó al rapero. Él usó su imagen para vender todo. Como hoy en día te venden zapatillas, esto y otro, eso se lo tienen que dar las gracias a Snoop. porque fue el primero en volverse una empresa a su propia imagen? Wow. Así que para mí Snoop tiene mucha influencia que la gente no se la termina de dar. No, no, no, no, no, no, no lo percibe. Pero no hay uno más original que Snoop. En flow, en voz, en estilo, en frases. La de With my money on my mind <risa> Esta es la de Shin and Shoes Eso ya es un clásico del hip hop Quedó instaurado Si vos escuchás Ready to Die De Biggie Cuando empieza en la intro Que hace como que Nas se va desarrollando En un momento está escuchando Snoop Snoop ya en el 92 Estaba pegado en el 93 Era una mega estrella No había salido ni el primer disco de Jay-Z No había salido el primer disco de Biggie No había salido el primer disco de Nas O sea Snoop está ahí desde hace mucho rompiéndola no hay con qué darle y en el, el número uno, uno <risa> hemos esperado, he esperado el, número, y el uno. número uno voy a o sea fuimos a Nueva York al sur al Midwest o a un rapero blanco si querés llamarlo así fuimos a la costa oeste y ahora vamos al número uno es el estado el estatus de leyenda y se lo tengo que dar a Tupac porque en muy poco tiempo trascendió todos los límites su compromiso con su gente su compromiso de trabajo, la cantidad de música que nos dejó, es increíble. Y es un rapero que tiene algo que ver. Tupac es uno de los mejores raperos en cuanto a rap conciencia. Y es uno de los mejores, porque a ver, temas como Brenda Gata Baby, I Keep think. Your Head Up, Dear Mama, Changes. No hay con qué darle. Rapero y, conciencia es mejor. De, me sorprendí en la película de, de Tupac, la que salió no hace mucho. Sí, Hola, y son mis, sí. Ajá. Donde, donde él dice cómo fue que escribió esa canción. Ahí fue que yo quedé impresionado que fue de un corte de un periódico. Yo no sé si eso es real o es mentira, pero me quedé impresionado. No solo es real. Esa noticia la vio en el set de filmación cuando estaba filmando la película de Shoes. Wow. Su primer película. Así que. Eso es el, a ver, la empatía, la conexión con la gente que tiene Tupac, que al mismo tiempo cuando pasamos al gangsta Rap y he fichado por Death Row, también California Love, chulo de Most America, Sí, porque yo Panthers. siempre he dicho, Tupac tiene la dos tupas dos Tupac, antes de estar preso y después cuando tuvo, cuando tuvo Para mí siempre es uno, son como facetas o momentos que quizás se notaban más cierto porque antes de estar preso, ella tuvo un montón de casos, le había disparado a unos policías, bueno, viste en la película lo que bueno uh -huh. que tiene en la película es que te lo cuenta bien. Entonces siempre tuvo la sangre que le hervía y viene, o sea, de una madre que fue adicta al crack, de que estuvo presa, que estaba con las Panteras Negras, muy involucrada en la lucha. Entonces Tupac que un mensaje increíble. Es un rapero que, a ver, no, lo tiene, ¿eh? pero no es que vos decís, ah, uy, qué técnico, cómo rapea ni nada. Rapea el corazón, a vos te llega por otra cosa. Y en un periodo muy corto de su vida luchó por los derechos de su gente. Sacó discos increíbles. El primer disco doble. Fue uno de los que más vendió discos. Y además hizo películas. Estaba por hacer hasta su propio sello discográfico. Su partido político. Una filosofía de trabajo constante. Una vida dedicada a eso. A ver, vemos que no tuvo familia. O sea, no tuvo hijos ni nada. Pero fue su vida dedicada a eso a pesar de todos los problemas y yo creo que realmente representó una amenaza para el sistema, para el establishment de Estados Unidos, pasaron cosas turbias, quizás nunca se sepa, quizás que sí, lo que sea. Pero lo que hizo él para mí trasciende todo, es una leyenda viviente, no hay con qué darle la empatía que tuvo y además tuvo una trayectoria, un pide que de Harlem se mudó a Baltimore, que de Baltimore se fue a Oakland, estuvo en San Francisco, estuvo con Digital Underground, que estudió arte, se entiende que es una persona leída. Y entonces, o sea, él impulsaba el crecimiento y a salir adelante, que son valores que yo, nada, valoro muchísimo y que es algo que me parece que es lo que necesita la juventud. Y más allá de los debates de que está Big Pan, está Miguel, está Viggy, hay muchas leyendas, pero compa creo que ni siquiera hay competencia ni comparación con nadie. Es supremo, sublime, lo llevó a un nivel que es inalcanzable, te diría. Y, y, y tú dices eso Inacazable, que hace poco en tu canal de YouTube pusiste que fue reconocido en algo que es de rock. O sea, eso es como, eso es épico porque tú eres de rap. O sea, tú tienes una simbología Exacto. de rap. Y tú crees que para ti exista alguien que, que, que llegue a, a tener ese nivel de tupa en el sentido de, de rapear? Es que rapear es solo un factor. Lo que lo pone en ese estatus de leyenda son todos los factores, la sumatoria, porque Eminem rapea re bien, o sea, para mí en el mismo hall, en el mismo, en la misma habitación va a estar Eminem, va a estar Jay Z, va a estar Lil Wayne, pues son todos de un nivel de rap, de skill, cada uno con su skill y con su habilidad distinta suprema. Pero todo lo que significó Tupac no, o sea, no tiene comparación en nadie actual. Por ejemplo, Kendrick Lamar me parece de lo mejor, no solo actual sino que va a ser de lo mejor de la historia del rap Kendrick, pero viste Tupac es como hay uno solo, no sé 25 años, 6, 7 películas, el primer disco doble, discos de diamante, ya más de 10 millones de copias póstumos seguido sacando discos, documentales, hay un millón, o sea, él significó algo que trasciende el, la cultura del hip hop, es parte como decía Snoop, es parte del ADN de la historia de Estados Unidos ya es universal, y además como lo conoce todo el mundo, como... Su simbología es, ha trascendido demasiado, ¿sabes? y no solamente por, por lo que fue, sino que también era una persona que en los momentos de gloria sabía cómo darse a notar, ya que sea con guerra, con controversias con opiniones, el, el tipo era un tipo que era muy pensante en, en eso. Sí, exactamente, era muy pensante, estuvo en muchos lugares, sobrevivió muchas veces, pues lo tirotearon un par de veces, siempre estaba como metido en una polémica, mucha gente en contra y demás, pero cuando había que salir a rapear, gire más, lejos, es uno de los mejores diss tracks de la historia, y no hay con qué darle. Aunque. Ah, okay. yo, yo, yo siento que Vicky debió responder y como que no respondió. Sí, Ay. es que para mí, a ver... No quiero entrar en controversia, pues a mí me encanta Biggie y rapea y tiene un flow que es increíble, lo hace parecer tan sencillo que rapee tan perfecto que es... pero una no Es una canción que me encanta, no sé si es que una él lo... le respondió pero muy leve, que fue con la de Jay-Z, en el disco de Jay-Z en Brooklyn. O sea, eh, le hace una, una, una mencióncita, pero muy pequeña. O sea, que, sí, que, la, él nunca... dice que si la mujer tiene hijos, va a tener Tupac. Por parte de Evans que supuestamente lo había engañado. Lo que pasa para mí, o sea, no tiene comparación porque Biggie no vendía... En eh, dos años de Biggie era lo que vendía Tupac en dos meses. No no había comparación. Tupac tenía una carrera previa de S Row con discos conscientes, tres discazos. No hay competencia. Disco doble de Tupac, no hay competencia. Las películas, porque Tupac salía con Madonna. Tupac estaba en Hollywood también, pero no se olvidaba de las cosas del barrio. Tupac se juntaba con Mickey Rook, salían las películas con Janet Jackson. Y el tipo era bueno en el cine, era bueno en las canciones, era bueno como con la sociedad. Para mí no hay competencia. Sí lo hizo de Souls y otros medios para... Pongámosle vender discos, tener noticias, lo que sea. Pero en los números no hay competencia. Death Row no tiene competencia. Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac, Suk Está bien, ¿qué tienen? Biggie, Puff Daddy. Más? ¿Qué más? ¿Qué pasó hoy en día? ¿Quién tiene Doctor Dre? Eminem, Kendrick Lamar. Bueno, Cent ponele que ya no está más. ¿Pero qué tiene Puff Daddy? French Montana, Machine Gun Kelly. No, no hay competencia para mí. O sea, fue aplastante lo de la costa oeste. Bueno, Y reitero, soy fanático de Biggie, ¿eh? es increíble. <risa> en Crack Commandments, Warning, Juicy, Big Papa, Notay, todos vale. esos temas. <risa> go, go, una de las que me gusta a Go to the Cali eh, de Biggie, eh, que fue como I la. Así, back to Cali. Eh. Back to Cali. Entonces, con, supuestamente, cuando mataron, eh, cuando mataron a Biggie, supuestamente él estaba escuchando esa canción. Mirá, qué que, que cosa es eh, el mundo y es que ahí perdimos todo, porque es una bronca entre Puff Daddy y Sook Knight, se terminó llevando a los dos mejores raperos que, que tuvimos, vamos a ver ¿Qué credibilidad tú le das a la, a la serie que tiró Netflix? qué ¿La tanta ¿Cuánta es? credibilidad tú le das? Que puede hacer a que ver, lo que dijo verdad, ahí. La verdad es esta, yo la serie la vi, no sé cuándo salió en Netflix, era dos o tres años, la quiero ver de nuevo, la serie, lo que me gustó es que es muy policial, más que rapera, pero porque está basada en el libro que escribió Poole, creo que es el apellido sí. del detective. Y sí, está bueno, a ver, es una de las teorías que siempre existió, que fue eh, Kefi D, Orlando Anderson, Baby Lane, lo, los que lo mataron después de la bronca en el MGM de Las Vegas. Saberlo, no saberlo... A ver, creo como que ya hoy en día no, no nos va a devolver ni a Pac, ni a Vini, ni nada. si sí no, mucha. tú le das ¿cuánto? tú um, sí, no, le das un 50, no No, no, se la doy bastante. O sea, la, ellos apoyan la teoría que fue después de la pelea. Orlando Anderson eh, lo cruzó ahí y lo, lo mataron en el, desde el otro auto. Es Para mí es como la teoría más sensata. Yo creo más en esta teoría que en que esté vivo, en que ah. no se ve. <ríe> Y demás, a ver, sí que hay muchas cosas turbias, sí que estuvieron temas del gobierno, de la corrupción de la policía, intereses propios de Pop Daddy, intereses propios de subnai muchas cosas que él terminó siendo la víctima, pero quizás es todo mucho más sencillo de lo que imaginamos. Y la serie hace ver un poquito culpable a, a, a Pop Daddy, ¿sabes? en cierto modo, ¿sabes? porque... Decir que él tenía intenciones, decirle a la misma banda, los creeps, eh, tengo des ¿sabes? tengo interés de, de solucionar este problema. saber la gente puede tener una, per una perspectiva que pueda ser Pop y que, que influyó en la muerte eh, de Tag. El que juega con fuego siempre se quema. Y si Subnade estaba con todos los bloods y Paz Daddy va y pide la protección de los creeps cuando va a Los Ángeles. Eh, Subnade y Paz Daddy eran amigos, igual que eran amigos Biggie y Pac. El tema es que después, por temas competitivos, después por temas de que liquidaron a un amigo, sobrino de subnight en un evento de Puff y ajustes de cuenta, esto y lo otro. Ellos desde un punto de vista mucho más de negociantes y bajo sus intereses mandaron a matarse a los pibes, vamos a decirlo. A Pag y a esos son intereses mucho más grandes. <risa> Ale, mil gracias, de verdad. Disfrutamos <risa> este, favor. este video, este podcast, lo van a ver en otro canal de YouTube. Yo te lo voy muy a enviar, desde de, de que salga te lo voy a enviar el link. Antes de irme, eh, que la gente te, te busque por tu canal, eh, ¿qué pasó con tu carrera musical? Eh, eh, lo mío es representar al hip hop. Yo, como te digo, en un momento me sentía bien representándolo, pintando grafitis, en otro momento sacando mixtapes, en otro momento yendo a competencia de freestyle, en otro momento diseñando indumentaria de hip hop. En este momento me siento bien comunicando sobre conocimiento, historia y demás. Yo, o sea Lo mío es el hip hop, no es que digo, ah, quiero vivir de ser un MC, lo hago porque me fluye, me nace, me gusta. Pero lo mío es representar, es como el estilo de vida. Va llevar cultura. De buscar una carrera, claro, fluye, a veces es... Como te digo, haciendo diseños, otras veces haciendo eventos de básquet, otros eventos haciendo eventos con, no sé, de zapatillas, de streetwear, otras veces batalla freestyle, organizar el evento, hacer un disco, hacer un tema. Siempre fue, o sea, fue por una cuestión mía, no por querer hacer una carrera como rapero ni nada. Y te digo que me iba muy bien en, en aquella uh -huh. época, 2007-2008. Muchas bueno. descargas buenas visualizaciones y todo, pero lo sigo disfrutando, ese es el secreto no quiero que, algo que me vuelva una presión o una obligación, mientras lo disfrute soy feliz gracias Ale, de verdad, por sacarlo de tu tiempo gracias, eh, es interesante este tema, trae tantas historias, tantas cosas que hay que, en cada personaje del hip hop eh, que uno va descubriendo cada poco por ejemplo, yo de Little Way no era muy muy, muy acer no estaba muy cerca de, de, de su influencia musical pero es interesante de Carter 2, el Carter 2 de Lil Wayne como disco para mí posiblemente es el mejor. Y después de mixtapes tenés No Ceilings, es, No Ceilings 1 es un gran mixtape, Sorry for the Wait, el 1 o el 2 son ideales, y de Dedication el 4 es mi favorito. Vos te escuchaste si vas a decir, ah, es un animal, Tenía razón. <risa> que sí. Pues sí. gracias, <risa> espero cuando vaya a Argentina un día de visita, a verte y saludarte. Cuando busques. Cuando... Acá sabes. te vamos a esperar con un buen asado, <risa> <risa> Hermano, eh, bienvenido a República Dominicana, con el público dominicano, con las personas que van a disfrutar estos conocimientos tuyos. Las personas pueden disfrutar esto a través de otras plataformas digitales y, y lo pasaremos en nuestro programa en vivo, Los Osorosos. Alex, mil gracias. Néstimo. Cuentan conmigo para lo que necesiten y cuando quieran, mando un shout out y mucho amor a toda la gente de República Dominicana y a todos los que estén viendo esto, que tengan un día espectacular y les salga todo bien en sus vidas. ¿Cómo que tú haces cuando empieza el, el canal de YouTube para pedirlo? <risa> Gracias, Ale.